¿Considera usted que las protestas en Plaza de la Bandera se convirtieron para que activistas consiguieran empleos en el gobierno? Ay, pero qué pregunta. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación Espérate, a través fue? de la esa red pregunta. social, WhatsApp, hay ya mal, lo saben, háganos el feedback. Hay maldad En el camino le leeremos hay maldad en su, palabra, su respuesta o le leeremos su comentario. Eh, atención, la... mucha atención a Carolina Medina. Si está viendo el programa, si no, póngale un mensaje para que escuche la opinión de Yerjan la Antigua con relación al tema que viene. Atención, Joanny, te has dañado una muchacha tan humilde como tú y vienes y pones esa pregunta tan capciosa que vamos a responder ella está con, con lujo y detalle. Ella está contigo en la oficina, creo que están en la misma oficina. Sí, ¿verdad? Y... Pues o sea que parece, hay que, que ver bueno, que no cuál aquí. es el motivo de se que ha dañara. se dañara. Vamos no a ver cuál es el motivo que se dañara. Eh. Creo que se ha infestado. Eh. Yo no estaba en San Francisco, pero esa pregunta la, podemos, la, la vamos a detallar ahora. Y ¿sí? ella muy no bien. se ha puesto la vacuna 2, sí. yo muy, creo. Ok, muy bien. Presidente designa a Bartolomé Pujols como director del gabinete de innovación. ¿verdad? Ese es nuestro tema, señores. El poder ejecutivo dispuso la creación por decreto del Gabinete de Innovación con el objeto de formular las políticas nacionales de innovación de la República Dominicana para el 2030, así como la definición de las orientaciones, programas y acciones necesarias para su implementación. Un comunicado de la Presidencia difundió, difundido este martes asegura que el nuevo organismo contribuirá a adoptar una cultura de innovación que permita impulsar el desarrollo integral de la Nación Dominicana y crear, con la participación de la ciudadanía, un ecosistema eh, público, empresarial, académico, wow. científico, con el propósito de asegurar la competitividad en la República. El presidente Luis Abinader designó al... Eh, ex candidato a alcalde del Distrito Nacional Político, profesor universitario, abogado y activista social dominicano Bartolomé Pujals en la dirección ejecutiva del Gabinete de Innovación. Muy bien, esa es la ese es el tema. Vamos a ver qué nos dice Francis. Ahora le el tiempo ayer, Jan, que me puse a ver, a, me puse, no, miren, fue que me puse a escuchar a... Eh, la noticia de Johnny, y Handy su hijo, yo Ajá. lo conozco, es muy amigo de mi hermano Ibarionex, y me, me ¿Te conmovió. Me ah, bueno. conmovió. Sí. No, perfecto, eh, adelante, Yeyan. Miren, esta, este, este nuevo gabinete, fíjense ustedes, señores, vayan anotando, anoten, <risa> Sí, para que después puedan comparar, porque si no, si no estamos. Si no entonces, ¿cómo es que podemos.? Se oye raro, es que pero es verdad. Claro, miren. Ustedes se acuerdan que el presidente comenzó a eliminar instituciones. Sí. Ahora está creando instituciones. Está creando gabinete. El pasa es que le están cambiando el nombre. Y mañana, yo le prometo a, a los muchachos. Mañana es viernes. Bueno, pues no, voy, voy a hablar de eres. eso. Mañana sí. le, voy, le vamos a traer a ustedes aquí, como regalo al público televidente y a los jóvenes, el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo para que ustedes vean cómo se está aplicando en la República Dominicana tal cual. Dicen, estamos eliminando instituciones para ser más eficientes, pero por otro lado estamos creando gabinetes, que son las mismas instituciones que van a necesitar gente. Por un lado te la eliminan y por otro lado te la crean. Lo único que se está borrando la memoria histórica. Uno de los mandatos, ¿verdad? Que da Maquiavelo que dice, cuando tú eh, vayas a una ciudad y la tomes, Quema todo y mata a todo. Oigan esto. Y mata a la familia entera de los que gobernaban. ¿Saben por qué? Para borrar la memoria histórica. Y si queda algún destello, algún recuerdo, que eh. nadie lo tenga. Elimina eso. Mañana lo vamos a hablar de eso. Ah, exactamente. Entonces, miren qué pasa. No, no, no es Bartolomé que está nombrado. Vamos, vamos a nombrarle 10 de la Marcha Verde. ¿Le parece? Pues yo lo tengo aquí anotado. ¿Cómo fue? Eh, que no solamente Bartolomé. Ah, que es el presidente designa Bartolomé Pujals, ah, okay. el, en, la, en el Gabinete de Innovación. Sí, es la cabeza del gabinete. No, pero vamos a nombrarle 10 que están nombrados de la Marcha Verde y de la, y de la Plaza de la Bandera en el gobierno. Jonathan Liriano, de Marcha Verde. Mírenlo ahí donde están toditos. Quitan el título que la gente lo vea a todos. Eh, Bartolomé Pujals, que hasta, hasta hace tres días era asesor del gobierno. Ganamos 200 mil eh, pesos, asesor del gobierno y ahora eh, eh, lo, lo, lo colocan en otro sitio, parece como que él decía, presidente, pónganme en otro sitio porque eso me está causando mucho ruido Juan Bolívar Díaz de Marcha Verde, ¿dónde? embajador de España eh, Rafael Toribio eh, Milagro Germán, ¿se acuerdan de Milagro Germán en la Plaza de la Bandera y en la Marcha Verde, ¿dónde está? en el Dicón, Carlos Pimentel que por lo menos, ese este, este está trabajando Carlos Pimentel, pero que de participación ciudadana, pasar al gobierno como que no se ve bien, como que, como que debieron guardar la forma. Chami Isa, también de Marcha Verde. Manuel Robles, ¿se acuerdan de Manuel Robles? De Marcha Verde, Usted lo han escuchado decir media palabra? Robles. Manuel Robles, si lo pueden buscar en internet para que la gente lo recuerde, porque ya la gente no lo recuerda, ¿sabe por qué? Porque ya no dice ni Pío, o está nombrado como asesor de la vicepresidenta al equipo de producción que por favor busquen a Manuel Robles eh, Natalia Mármol que dice que supuestamente el cargo de ella es honorífico pero yo no sé qué hace una gente en un cargo honorífico en el gobierno el Estado eh, que dice la constitución debe ser remunerado y por último y por último Sergio Galván ¿se acuerdan de Sergio Galván? La han vuelto a ustedes a hablar eh, eh, eh, la, la han vuelto a escuchar ustedes hablando a Sergio Galván de, de marcha verde y de las tres causales no, o sea, yo le he mencionado 10 gente de Marcha Verde y de la Plaza de la Bandera nombrados en Era el gobierno de, de Como que debieron no sé. guardar un poquito la forma sí. No es que sí, está sí. mal no es que está mal que nombren a la gente en los puestos, pero como que debieron guardar un poquitico la forma y los compañeritos del PRM no le gusta eso y en el 24 es posible que le pasen factura a Luis Abinader Muy bien, adelante Francis Bueno, mira lo más emblemático de esta información es la dada por Ramón Alburquerque, quien siendo miembro de ese par del partido de gobierno ha hecho críticas muy duras, pero muy certeras. Y, de hecho, y de hecho no ha acostumbrado Alburque, a, a enfocar temas que de verdad, como dice Amado, nos demuestra de que es un analista brillante sí. y profundo eh, en sus conceptos. Al punto de verlo como científico, de los temas que analiza, precisamente, en los intelectuales del domingo, en la sí. Z. Los sabios. Los sabios sabios de la sabios Z. Y hablar con Ramón de tema de energía. Mira, escúchame, de... a propósito de la Z, ya que tú lo traes a colación, uh -huh. nombraron a Manuel, eh, el coordinador general sí. de la Z. Este, ah, sí. Ese señor es el que dice eso. Los sabios de la Z. Ya. El que da el anuncio famoso. Z es Z101. Sí. Okay. Es decir, señor. que la voz... Que se utiliza de fondo, Exacto. aparte de la que era del Willy Rodríguez, sí. ahora lo es Manuel. Exactamente, así que. Entonces, felicidades para él, un gran locutor dominicano. Y esto nos pone a nosotros en el contexto, partiendo de las palabras del propio Ramón Alburquerque. Es una botella de, de, de, de, de alta, alto nivel. De alta calificación o de alto nivel sí. así fue una botella de alto nivel de alto nivel sí. que sí. se ha creado para el mismo Bartolomé alegro, porque, porque eso Bartolomé. adereza a mi comentario bueno pues eh, eh, Bartolomé nos tiene acostumbrado y lo conocemos desde cuando él inició sus pasos y participación ciudadana participamos en actividades en Santo Domingo y siempre se ha querido colocar como un intelectual. Sí, ¿no? y, y, y como un activista social. Al y servicio como un del activista pueblo. y defensor social. Por eso es que hay que tener y medir muy bien los pasos cuando uno se está llevando a la trayectoria pública. Porque terminas dejando ver un refajo que estuviste criticando y escondiendo y proponiendo. Francis, permíteme uh -huh. ahí mostrarte Lo mandé a Whatsapp, muchachos, está en el Whatsapp A Manuel Robles, que tú no te acuerdas de él ya no. Un gran activista de Marcha ah, Verde ya, Míralo ya, ahí sí, sí, ¿Ustedes no se, acord ¿se acordaban de Manuel claro, Robles? Míralo claro. ahí, ese señor de Marcha Verde El asesor, de, el la presidenta, asesor de, la de la vicepresidenta ¿Qué asesora? No se sabe Ni si realmente hace otro, no sé, otro, otro cargo. Es, acerca del color verde Acerca de cómo exacto, marchar de cómo, de cómo caminar, marchar, ¿verdad? Exacto. Bueno pero Ahí está eh, Manuel Roble de Marcha Verde con la 200 mil sí. con 200 mil sí. ya saben cuál es la ruta para, sí. lo, para, para el 24 Entonces, de hecho a mí me resulta como más sincero más lo que yo siempre he dicho todo el que me ve en las mañanas sabe que soy político, lo primero no lo voy claro. a engañar en eso porque usted sabe que yo soy de un partido que hablo por intereses y pensamiento de nuestros intereses. Claro. Es decir, oiga, esto. Y eso es correcto. Y yo lo mantengo firme en mis posiciones. Y ustedes sí. lo saben. Okay. Y creo que lo debido de todo comunicador, no ser eh, que me vean como en un mesías en un ya tema ya específico y de un momento a otro aparecerme Cobrando esos <risa> favores que desde la comunicación pudiera hacer. Bien. Eso es lo que están haciendo muchos claro. de las. De, bueno, gracias. era más era, más, era gracias. más visible si se ponía frente a mí. No, no gracias. Que, gracias. Que, que de espalda a mí. Mira, sí. déjame, déjame al decirte algo. Hacer déjame, yo no critico la designación pienso que eh, todos somos, eh, eh, to, todos estamos posibilitados de ser designados en un cargo en el gobierno nacional. Claro, eso yo claro, no, claro. Yo sí. por ese lado no tengo... Yo no, por eso estoy claro. Pero, estoy y siempre lo he eso. dicho. Y pero, mira, para un gobierno como este yo estaría dispuesto pero, a salir... Pero oye, a ¿qué, claro. qué, pasa con, ¿qué pasa con las designaciones? ¿Qué pasa con la política en la República Dominicana? Hace muchos años, hace muchos años que Joaquín Balaguer eh, y quizás un poco eh, los ancestros políticos de ese gran político dominicano eh, demostraron que la política es el ejercicio del, del, del, del beneficio, ¿Tú ves? Es, el, es, el, es el ejercicio de, que lo, de la conveniencia y el beneficio, es decir, lo que nos conviene y nos beneficia. ¿Qué acaba de hacer el presidente Abinader? Abinader ha sacado de las calles a una gente que en cualquier momento son su, son su contra exactamente o sea qué es lo que le ha hecho qué es lo que le ha hecho neutralizar al posible enemigo o sea es lo que ha enfrentado un frente de una manera que puede hacerlo tú ves sí. ¿Y, y cómo lo ha hecho bueno fíjense los cargos que le ha dado no son cargos de dirección señores no. no son cargos de dirección, son cargos de asesoría, son cargos de lugares donde no hay poder ni de, designar, de, ni de designar a nadie, de nombrar a nadie, pero tampoco, tampoco hay posibilidad de manejar absolutamente nada, no son cargos de dirección. Entonces, eso es lo que hace, yo neutralizo a quienes en el futuro podrían enfrentarme producto de una decisión que tenga que tomar el gobierno, porque obviate, a veces hay cosas que tú no quieres hacer y tienes que hacerlas. Quieras tú o no quieras, Como los tiene, préstamo, tienes que hacerlo. Decir. Finalmente Balaguer tuvo, le, le, le tumbaron el pulso con el tema haitiano. Cuando él abrió, cuando aquellos famosos líos de Aristí, que él abrió la frontera, fue precisamente porque los tres grandes le, le doblaron el pulso a Balaguer, que había dicho, creo que en Villa Altagracia fue que dijo que los americanos lo estaban presionando para que se fusionara la república con Haití. Oye, lo dijo abiertamente el presidente de la República y después baja la guardia. ¿Por qué bajó la guardia? Porque, señores, los países no viven solos, no se desarrollan solos. Ahora, ¿qué es lo que yo critico de esto? No es la designación, vuelvo y repito. Yo lo que critico es que estemos haciendo inventos, creando inventos cuando este país necesita otros... Reducir inventos. No, desarrollar otros temas. Ok, reducir inventos, pero desarrollar otros temas que son más importantes para nosotros que un jodido gabinete de innovación. Yo, la, te voy, yo, espérate, yo te voy a decir una cosa. Tú sabes de lo de que. De hecho, la innovación está dada hace tiempo. creo Desde claro, la, de, de, de, de de la no posición con, donde estuvo Jan Alain. Pero oye, pero oye, pero eh, oye esto, oigan esto. Anterior. Señores. Para ese gabinete comenzar a trabajar, tiene que hacer un trabajo previo de estudio de por lo menos dos o tres años. Claro. O sea, se van a pasar. El resto del periodo presidencial de Luis Abinader, haciendo estudios y, y analizando la sociedad dominicana y las necesidades en innovación de la República Dominicana para entonces comenzar a trabajar, es un maldito disparate. Ahora, ¿y la delincuencia? ¿Y el problema de los programas de política criminal? ¿eh? ¿Y resolver el problema, por ejemplo, del Ministerio Público? Que hasta ahora lo que recibe es un sueldo y no tiene ningún beneficio adicional, ni siquiera le pagan vacaciones... Usted me entiende, no le pagan, no le, aun cuando la ley y los reglamentos lo dicen, no le dan vacaciones Hay un sueldo 14 que no se lo dan señores Óigame, hay una serie de beneficios y, y eso de alguna manera desincentiva al ministerio público ¿Usted se cree que si el ministerio público hubiese estado pagando lo que le paga el sistema judicial a sus jueces El presidente de la corte de apelación de aquí o de cualquier corte del país debe andar en sueldo casi por los 300 mil pesos mensuales. ¿Y tú te crees que yo hubiese renunciado de esa vaina si me hubiesen estado pagando 300 mil pesos mensuales? ¿A mí lo que me salieran 115 mil pesos mensuales? Y eso, te estoy hablando que los 115 mil implica que me pagaban 8 mil pesos de gasolina y el sueldo. Pero a mí no me daban absolutamente nada por mi condición. Miren, yo tengo tres maestrías. Y, una, y un doctorado en Derecho y tres maestrías. Yo soy catedrático hace treinta y pico de años y nada de eso tuvo valor. Que por cada una de esas maestrías y por el doctorado deberían pagarte aparte. Como hace la Policía como, Nacional. Como, como debe ser. Pero odiando esa parte, odiando esa parte, aquí lo que es necesario, lo que hace falta, señores, es que nos enfoquemos en lo que realmente necesita la nación. Yo pienso que la innovación es algo que el gobierno lo puede hacer a través de cada uno de los ministerios que tengan eh, condiciones sí. para trabajar el tema de innovación y no crear una vaina que va a, a traer eh, empleomanía, más sueldo. A ver, a ver, lo que yo sí estoy tú, viendo es vaina. que le va a pesar a Bartolomé y por oye, querer jugar no, en lo, esos lo mundos de... Lo lo sacaron de donde, él, de, de, de, de, de donde él estaba, lo sacaron, y ahora ya no puede hablar. Hey. Es ¿Qué? decir, que, que definitivamente esta transición o esta participación de él en el Estado, porque vuelvo y repito, que es bueno reconocer que los talentos se han utilizado, pero que se han utilizado conforme... A su trayectoria y a su conocimiento. Pero una pregunta que preguntita? dice el científico Ramón Alburquerque. ¿Cómo fue que dijo? Que es una, una, un, un... una botella de alta gama. De alta gama. Pero sí. Esa, esa. Miren, miren. Pero el problema no es que lo nombren. El problema es que frente a quién lo, lo, lo presentaron. Por ejemplo, tú podrás decir, ah, bueno, Jonathan Lidiano eh, o, o este Bartolomé Pujar están bien preparados. Pero ¿con quién tú lo comparaste? No, lo elegiste porque tú sabes lo que hicieron en la Plaza de la Bandera y lo que hicieron en Marcha Verde O sea, no fue que lo compararon con Israel Puente, que tiene por ejemplo un currículum quizá mejor No fue que lo compararon con, con tu hijo, ni con tu hijo, ni con, ni, ni, con, ni con ninguno de ustedes, ni conmigo O sea, fue que lo eligieron porque representan verdad, un sector opositor y entonces vienen y lo colocan porque no es por otra cosa Porque si tú me dices a mí, bueno, es una persona que está preparada, así, pero compáramelo o sea, por lo menos a un concurso, aunque sea ficticio, y presentámoslo frente a un grupo de jóvenes que, que pudieran haber otros mejor preparados o con otra visión. No, lo, lo elegiste porque realmente son activistas sociales que te representan un, un, una bullita. Y que de una vez que ahí está el problema, cambian el discurso. Hay que escuchar, señora Jonathan Lidiano, en, en Sol de la Mañana. Yo lo escucho siempre para ver cómo, cómo cambió su, su pensamiento. Ese señor todo era malo antes y ahora todo es bueno y lo justifica. Para que ustedes vean lo que es lo que es la posición política y lo que, so, lo que hace el dinero. Ese señor todo lo de ahora lo justifica. Decía todo. El poderoso caballero ¿Mm? es don dinero. Sí, ahora todo lo justifican. Muy bien, señores. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que las protestas en la Plaza de la Bandera. ¿Se convirtieron para que activistas consiguieran empleos en el gobierno? Parece que sí. Bueno, yo le mencioné 10. <risa> 829-451-3381. Háganos el feedback. Adelante. No va, Edgar, ya. Vamos a eh, los WhatsApp. acá, amado. Mira, yo mandé un nos WhatsApp. vamos para la quiero, bandera tuyo. Eh. Ya yo estoy muy viejo. Padre. El que quiera, quiera cargar para se conviértase en activista social. Y... Exacto, sí. Igual que unos comunicadores por ahí que antes También. acusaban a los otros de ser bocina. Sí. ahora claro, sí. cuando tú revisas, son bocina. un millón y pico en publicidad. ¿Cómo? Y to, Y, y, y, y, y todo, ¿De ¿eh? más dice. No, de, para, la capital, no de, la capital, de la capital. Que todo el mundo sabe quiénes son. Que los que tienen el programa de redes sociales y tienen un millón y pico de publicidad. Qué Millonario. Bien. Qué bien. O sea, mensualmente, a usted le entra por, por consecuencia del gobierno de los cuartos de nosotros un millón y pico de pesos mensualmente. Es decir, que en cuatro años, ¿cuánto usted se va a tirar ahí de los cuartos del pueblo? Lo que usted criticaba, imagínate cuánto ¿Eh? son 12 meses por cuatro, 12 por cuatro y multiplícalo. Dele para allá, un millón doscientos mil pesos mensual solamente del gobierno. Juan <risa> de Uisa, eso ni siquiera una señores? cámara de televisión ¿Eh? tienen. Bueno, te, ellos tienen una cámara para transmitir por YouTube y por eh, Twitter, básicamente por redes sociales. Porque no, no es que no coman, eh, tienen que tener también... Pues entonces sabes, eso le han ganado a, a Bartolomé, que esos son innovadores, esos de son verdad. Esos son duros, esos son muy duros.